gente estamos aquí con un nuevo vídeo para sí. el canal eh, un vídeo vlog corto corto gente estar mostrándoles gente estamos aquí con cort... el set uh, ahora no, lo movimos acá gente aquí lo movimos antes estaba aquí con ustedes ahí he hecho vídeos han visto echen bajen la pestaña así y miren mi perfil ahí está y miren mi video gente que antes hacía dos y que hice y lo hice acá gente aquí en este lado y ahora lo hacemos es aquí gente y vale gente estamos por acá estamos acompañados de una compañía bien buena gente nos encontramos hoy el día de hoy con esta perrita gente vean la gente vean esta perrita gente por si no la hayan visto que es eso gente si no la hayan visto gente vean la compañía que nos hacen nosotros gente bueno gente seguimos seguimos hasta acá Dos, tres, sí, aquí ¿vale? por acá estamos en la cocina estamos acá en la cocina gente y bueno gente ya estamos llegando al final del vídeo así que ya pueden dejar su like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones gente para cuando suba un vídeo les llegue de una vez la notificación gente Puedan reaccionar a mis vídeos bien guapetones que estoy, pero qué ha pasado. Diga, gente, bien, gente, bien. Y vale, ya? a Donato jugando con las enrolladas. Vale, gente, llegamos al final del vídeo. Ya espero que les haya gustado demasiado. Pero y se suscriban gente, le den un buen me gusta. La campanita de notificaciones. Y manden un comentario para estar saludándoles y, y dándoles un corazoncito gente. Así que, sin nada más que decir, chao chao gente. Espero que se la hayan disfrutado con este video. Y bueno, bye bye gente. Chao, chao.